¿Sabes cuándo usar el tiempo perfecto en español? Aquí te lo cuento. Este es el video número 2. Sean todos bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, donde continuamos con el tema del de tiempo imperfecto en español. Y yo tengo aquí una persona de edad avanzada y dice, cuando yo era niño, yo tenía mucho dinero. Así que hoy tenemos la segunda parte de este tema, que es... Muy importante en español. Así que comenzamos. A manera de repaso, en nuestra clase anterior dijimos que vamos a usar el tiempo imperfecto para referirnos básicamente a dos cosas. La primera son las acciones que ocurrieron en el pasado, bien sea en una forma repetitiva o acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo. Básicamente esa es la conceptualización que tenemos que tener para el uso del tiempo imperfecto. En el primer caso dijimos que estas acciones que ocurrieron en el pasado vienen de una forma repetitiva. Aquí yo tengo la línea del tiempo, tengo el presente, el futuro y tengo el pasado. Este imperfecto va a ocurrir en el pasado pero va a tener cierta frecuencia y eh, se va a repetir varias veces una acción. Esa, esa es la primera condición, digamos. Y la segunda condición sería las acciones que ocurrieron en un pasado en un periodo extendido de tiempo aquí lo tenemos seguimos con el tiempo presente futuro en pasado y eh, cuando nos referimos a acciones que duraron algún tiempo en el pasado bueno vamos a emplear el tiempo imperfecto también dijimos que algunas veces lo podemos confundir el imperfecto con el uso del pretérito o el pasado simple pero recordemos que el pretérito lo usamos para especificar una acción en un punto particular y esa es una de las grandes diferencias de, del uso del tiempo imperfecto y el pretérito o el pasado simple. El pasado nos va a marcar eh, una, digamos, un tiempo exacto de cuándo inició y cuándo terminó. Mientras que el tiempo en el imperfecto digamos, es inexacto o es, es, mmm, no es específico. También decimos que el imperfecto nos indica que la acción ocurrió durante una cantidad de tiempo no específico esto es importante tenerlo en cuenta la especific especificidad del tiempo en el imperfecto no es exacta o que se repitió un número de veces no específicas tampoco voy a saber con exactitud cuántas veces una acción se repitió y continuamos con eh, este tema y eh, como les dije al principio del video esta es la segunda parte si tienes alguna duda en relación con, con con algo que ya que, que he comentado te invito a que veas el video número 1 allí explicó claramente eh, estos dos conceptos que acabamos de ver simplemente es una uh, es un resumen de la clase anterior muy bien ahora tenemos continuamos con nuestro punto número 6 y tenemos ahora las palabras claves para usar el tiempo imperfecto estas palabras son de mucha ayuda especialmente para las personas que eh, tienen español como segunda lengua. Decimos, algunas palabras o frases, cuando se usan para describir la frecuencia de una acción en el pasado, una rep repetición implícita o que ocurre varias veces, o también cuando una de las siguientes frases aparezca en una oración describiendo una acción que ocurría en el pasado, vamos a utilizar el tiempo imperfecto. Eh, son algunos, digamos, adverbios de frecuencia, algunas palabras que indican temporalidad y nos van a, a permitir eh, reconocer que esa acción se repetía con cierta frecuencia. Por ejemplo, 1. A menudo, often. 2. A veces, sometimes, or at times. 3. Cada día, every day. 4. Cada semana, every week. 5. Cada mes, every month. 6. Cada año, every year aquí yo tengo a elena elena paseaba tiempo imperfecto paseaba a su perro cada día Entonces yo tengo cada día me, va, me está indicando una cierta frecuencia pero ella nunca nunca también una palabra de, de digamos de frecuencia nunca perdía nada de peso una vez más decimos elena paseaba a su perro cada día pero ella nunca perdía nada de peso este nunca viene más adelante aquí tenemos seis palabras que eh, me van a ayudar a entender que voy a usar el tiempo imperfecto continuamos 7 cuando whenever 8 de vez en cuando from time to time 9 frecuentemente frequently 10 muchas veces many times 11 nunca never 12 por un rato for a while 13 siempre always 14 tantas veces so many times 15 toda la vida all once life o 16 todo el día all day long 17 todo el tiempo all the time 18 varias veces various or several times y 19 muy pocas veces a few times ejemplo en Inglaterra llovía todo el tiempo que tengo eh, un marcador de frecuencia o yo hablaba con mi novio o con mi novia varias veces al día yo hablaba con mi novio con mi novia varias veces al día haciendo referencias a una actividad que ocurría en el pasado y que se repetía con cierta frecuencia muy bien veamos algunos ejemplos tengo el ejemplo en en español, en azul está la traducción al inglés. Así que no, voy a leerlo solamente en español. Y decimos, uno, yo siempre compraba las lociones más costosas. Yo siempre compraba, aquí en Resaltador yo tengo el tiempo imperfecto y tengo la palabra de frecuencia. Yo siempre compraba las lociones más costosas. Dos, toda su vida mi hija deseaba aprender a tocar el piano. Toda su vida mi hija deseaba aprender a tocar el piano. 3. Nosotros comíamos en ese restaurante frecuentemente. Tenemos nosotros comíamos imperfecto en ese restaurante frecuentemente. Aquí está la palabra de frecuencia. 5. Mi novia a menudo me escribía cartas muy largas. Mi novia a menudo, la frecuencia, me escribía el tiempo, el verbo en imperfecto cartas muy largas. Muy bien. 5. José nunca estudiaba para los exámenes. Él solo prestaba atención al maestro en clase. 6. Mi tía me mandaba dinero desde Estados Unidos de vez en cuando. No era muy frecuente. Me mandaba dinero de vez en cuando. 7. Algunas veces... Su esposa ganaba mucho más dinero que él. ¡Wow! Algunas veces su esposa ganaba mucho más dinero que él. 8. Miguel siempre tenía, siempre frecuencia, siempre tenía muchos problemas. Pero rara vez, rara vez se quejaba de ellos. Rara vez se quejaba de ellos. Muy bien. Vamos al ejemplo número 9. Mi mamá nunca nos compraba ropa que no fuera de descuento una vez más quiero reiterar que esto se refiere a algunas acciones que ocurrieron en el pasado sí porque yo estos estos adverbios pueden tener eh, otros usos los adverbios de frecuencia en otros tiempos verbales así que eh, cuando estamos hablando de imperfecto eh, hacemos referencia a acciones que ocurrieron en el pasado porque yo también puedo decir en español yo nunca compro ropa que no sea de descuento, usando en, imperfecto, en tiempo presente puedo usar los adverbios de frecuencia. Pero cuando estamos hablando del imperfecto, nos referimos a acciones que ocurrían en el pasado con cierta frecuencia. Vamos al número 10. Mi prima siempre nos mentía, pero nosotros nunca le decíamos nada. Mi prima siempre nos mentía. Y ella tal vez pensaba que nosotros no nos dábamos cuenta. Pero sí, nos dábamos cuenta. Y a la vez, nosotros nunca le decíamos nada. Ignorábamos el hecho de que ella nos estuviera mintiendo. 11. Yo nunca comprendía por qué ella se bañaba tantas veces al día. Bueno, allá hay, hay un misterio. Ella, yo nunca comprendía por qué ella se bañaba tantas veces al día. Hacía mucho calor. Y... Eh, ella, una chica de la que estamos hablando, se sentía con mucho calor, tenía que bañarse y yo nunca comprendía por qué lo hacía. 12. El profesor de español se quejaba todo el tiempo. Se quejaba todo el tiempo. Así que en, en estas oraciones lo más importante es ver esas palabras de frecuencia que me permiten identificar que es necesario el uso del tiempo imperfecto. Vamos al 13. Muy pocas veces... Yo comía chatarra. Muy pocas veces yo comía chatarra. A la vez esto implica que ya no lo hago. Que ya yo no como comida chatarra. 14. De vez en cuando. De vez en cuando me fumaba un cigarrillo a escondidas de mi mamá. De vez en cuando me fumaba un cigarrillo a escondidas de mi mamá. 15. Juliana muchas veces de deseaba dejar su empleo. Juliana muchas veces deseaba dejar su empleo 16 por un rato yo pensaba en ese chico o esa chica que me gustaba tanto por un rato yo pensaba en ese chico o esa chica que me gustaba tanto y créanme que una de las cosas eh, digamos más complicadas es la traducción del español al inglés porque estas oraciones están fuera de un contexto, no están dentro de un párrafo, dentro de un diálogo. Así que eh, hace que la traducción sea un poco, un poco compleja. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca, el, es el punto número 7. Y vamos a, a referirnos al imperfecto. Cuando eh, hacemos referencia al tiempo y a la edad en el pasado. Cuando hacemos referencia... A una hora del día o a la edad de alguien en el pasado siempre vamos a usar el imperfecto y créanme que esto lo usamos a diario es una eh, forma de estar expresando eh, cuando tenemos referencia a lo que es la edad y al tiempo siempre siempre se usa con mucha frecuencia para hacer esto vamos a emplear dos verbos uno el verbo ser para referirnos a las horas del día y dos, el verbo tener para la edad y esto hace, hace una, una, una diferencia por eso les digo, estas clases que son tan específicas yo no las puedo dar en cinco minutos no las puedo dar en diez minutos hay que ir detalladamente a ciertas a ciertos, eh, digamos condiciones especiales del uso de este tiempo verbal mm, veamos por ejemplo también debemos tener en cuenta que estas acciones a menudo pero no siempre se usan en el pasado o el pretérito miremos los siguientes ejemplos yo digo era la una cuando mis primos llegaron a casa era para referirnos al tiempo vamos a usar el imperfecto era la una refiriéndonos al, a las horas del día usamos el verbo ser era la una cuando mis primos llegaron a casa aquí yo tengo un imperfecto y aquí voy a tener un pretérito y vemos que hay dos acciones que se encuentran la primera acción es que era la 1 de la tarde o la 1 de la mañana. Esa fue la primera acción que pasa. Y en ese momento entra otra acción que es mis primos llegaron a casa. La primera va a estar en el imperfecto. La segunda va a estar en el pretérito. Veamos otros ejemplos. Yo digo, dos. Eran las 11 de la mañana para el tiempo cuando nos despertamos. Imperfecto y el segundo verbo va a estar en pretérito. Eran las 11 de la mañana cuando nos despertamos. 3. Yo solo tenía 16 años. Ah, aquí yo estoy haciendo referencia a la edad, no a las horas del día. Para las horas del día tengo el verbo ser. Para eh, la edad usamos el verbo tener. Recordemos que en español tenemos años. Yo tengo un año, tengo dos años, tengo 20 años, tengo 30 años. En inglés somos años. I am 20 years old, you are. 25 years old, he is 25 or 28 years old eso hace una diferencia y Digo, yo solo tenía 16 años, tiempo imperfecto del verbo tener, cuando me casé me casé, está en pretérito el segundo verbo va a estar en pretérito imperfecto, pretérito pasado imperfecto, pretérito pasado de nuevo, 4 yo tenía 8 años perdón, ella tenía 8 años cuando conoció a quien ahora es su esposo ella tenía imperfecto, 8 años, cuando conoció en el, el pasado, el pretérito, un pretérito pasado simple, a quien ahora es su esposo. Así que este es otro uso muy importante del imperfecto. Muy bien, 8. Hablemos ahora acerca de había en el pasado, de hay como existencia. Recordemos que hay lo utilizamos tanto en singular como en plural y equivale a there is and there are eh, del inglés. En inglés hacemos la diferencia cuando decimos there is para singular, there are para el plural. Muy bien, en, en español vamos a usar solamente la forma eh, singular. La forma del imperfecto para el verbo haber va a ser había y equivale al, al there was o al there were del inglés había lo vamos a usar para expresar existencia y no una acción de verbo no es un verbo digamos es un es una estructura impersonal allí no hay no hay un sujeto <coughs> por ejemplo había huevos en el refrigerador en inglés vamos a decir there was eggs in the refrigerator este había había huevos algunas personas tienden a decir habían bueno no no se usa de acuerdo con, con la real academia de la lengua cuando hablamos de existencia ese había se va a conjugar en la tercera persona del singular tanto para singular y para el plural una vez más había huevos en el refrigerador dos no había huevos en el refrigerador la parte negativa 5, yo digo había 5 mujeres, muy bien, este, que porque mujeres está en, en plural, vamos a decir, habían, no, y es algo que la gente lo usa, con, créanme, es un error, que uno lo escucha en, en los noticieros, los presentadores de televisión, siempre aparece este, el, el uso del haber en plural, más adelante vamos a ver que hay algunas ocasiones en que sí yo puedo usar el habían, en plural cuando aparece como un auxiliar por ejemplo si yo digo ellos, ellas habían decidido no ir al cine ahí cuando aparece con el verbo haber como auxiliar más un participio pasado es bienvenido pero cuando es en este caso que se refiere a la existencia eh, y que tiene una función impersonal no va a tener la forma plural decimos había cinco mujeres y dos niños en la película bueno, ahorita veamos algunos, vamos a algunos ejemplos que me está adelantando. Número uno, yo digo, había un ratón debajo de mi cama esta mañana. Había, bueno, un ratón está en singular, había. Pero yo digo, había 100 personas en mi fiesta de cumpleaños. No es correcto decir habían con una N, no. Este había se va a, a conjugar en la tercera persona del singular, tanto en singular como en plural. Y esto es muy importante, por favor. Número 3. Había solo 20 preguntas en mi examen final. Es incorrecto decir, habían 20, solo 20 preguntas. No, había, una vez más, para plural y para el singular. 4. Había 850 páginas en ese libro de química. Había. 5. No había ninguna hoja en ese árbol de manzanas. No, había es una forma negativa, pero conserva su forma de conjugación en la tercera persona del singular no había ni ninguna hoja en ese árbol de manzanas muy bien ahora vamos al punto número 9 ir a hacer algo en el pasado también equivale al going to going to do something in the past también podemos usar la expresión ir más ir a más infinitivo que también lo usamos a diario, esas expresiones tienen que, que, que ver con el uso diario en nuestra comunicación nuevamente decimos también podemos usar la expresión ir a más infinitivo voy a hacer ejercicio, vamos a comprar un carro nuevo, ir a más infinitivo son expresiones mentales ya que no hay una acción física que se esté llevando a cabo ahora estas son oraciones en el pasado y por lo tanto podamos usar el tiempo imperfecto. Yo digo, yo iba a comprar una casa nueva. Si sí, lo vamos a usar en el, en el tiempo eh, pasado. En, en el inglés sería, I was going to buy a new, a new house. O nosotros íbamos a comer comida mexicana. We were going to eat Mexican food. Muy importante, recordemos aquí. Estas son oraciones en el pasado y por lo tanto podemos usar el imperfecto. Lógicamente, yo lo puedo usar en, en el presente, como decir, voy a hacer ejercicio, vamos a comprar un carro nuevo. Pero cuando se usan en el pasado, bueno, usamos el tiempo imperfecto. Vamos al número 3. Pregunta: ¿Iban ellos a llamarnos? ¿Were they going to call us? Iba, íbamos, Iban. También muy frecuente en el uso diario en español. Vamos al número 4. <tose> Dice: ¿Iba él a darnos mucho dinero? Pregunta en español empezamos con el upside down question mark, la el símbolo de pregunta eh, invertido al inicio y al final. Número 5. Ellas iban a cantar una canción en francés. Iban a. They were going to sing a song in French. Pero tal vez no lo hicieron o tal vez no lo vayan a hacer. 6. Iban ellos a llamarnos. Were they going to call us? Iban ellos a llamarnos. 7. Ellas no iban a ayudarnos con nuestras tareas. Ellas no iban a ayudarnos con nuestra tarea 8. Pregunta. ¿Ibas tú a trabajar ese fin de semana? ¿Ibas tú a trabajar ese fin de semana? Y número 6. ¿Iba usted a decirnos algo? Were you going to tell us something? ¿Iba usted a decirnos algo? Muy bien. Ahora hemos llegado al punto número 10. 10. Y vamos a hablar acerca del modo progresivo en el pasado. Vimos que hay dos maneras que expresan el gerundio, el ING, en el pasado en español. Y ambas se usan. La primera va a ser usando el tiempo imperfecto. Yo digo, yo lavaba los platos. Ahí es un tiempo imperfecto. Y también podemos usar con el verbo estar en el tiempo imperfecto más un presente participio. O sea, una terminación ando yendo. Yo estaba lavando los platos. Este tiempo yo lavaba los platos equivale al yo estaba lavando los platos. Veamos algunos ejemplos. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. Dos. Nosotros estábamos comiendo comida mexicana. We were eating Mexican food. Tres. Ellos estaban leyendo las noticias en el internet. Eh, tenemos una pregunta. Entonces decimos ellos estaban leyendo las noticias en el internet were they reading the news on in internet? muy bien 4 vosotros estabais arreglando el auto o el carro el coche 5 Pedro estaba cepillándose los dientes 6 Sandra y Lucy estaban estudiando francés 7 Juan se estaba duchando 8 nosotras estábamos limpiando nuestro cuarto Que será 9. Ellos tan solo estaban escuchando música Muy bien Bueno amigos hemos llegado al final de nuestra clase Relacionada con el uso del tiempo imperfecto en español Así que por favor recuerden Suscríbanse totalmente gratis a este canal Envíenme sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias Alguna inquietud que tengan Mándemela por favor, hágamela llegar. Comparte este video con tu familia, con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si este video fue de tu agrado, si aprendiste algo nuevo. Si de pronto tienes alguna inquietud, alguna duda y ya no la tienes, regálame un like. Y también te recomiendo que active la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que subamos un nuevo video te va a llegar una alerta diciendo hay una nueva clase del canal de Magical Spanish para que lo, la tomes. Bueno, yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo rjoven66 gmail.com Mándame tus comentarios, mándame tus, tus preguntas. A todo el mundo les contesto los correos que me envían. Así que espero recibir noticias tuyas. Bueno, sin ser más por el momento, agradecer tu participación en esta clase. Y espero verte en la próxima clase. Hasta pronto amigos, nos vemos.